Sin su amor, amigo, por favor dime algo. Dile, amigo, dime cómo le puedo hacer para olvidarme de esa mujer que me ha dejado abandonado. Baby. Me siento tan solo, desesperado sin su amor.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 Desesperado sin su amor, amigo, por favor dime algo. Hostia, Super J, tú sabes, y qué más.